Hey what's up amigos, yo Pérez aquí, anfitrión de Vamos al Mambo. Ya sea tu proyecto fuera de tu casa, dentro de tu hogar, o te vas en vacaciones, yo te voy a ayudar a hacer esos proyectos y también te voy a dar consejos mientras te vas en vacaciones. En el día de hoy, estoy pensando en el próximo video, pero primero necesito un poco de café. Vamos al Mambo. Hey what's up amigos, this is Joe Pérez, host Vamos al Mambo. One your projects is inside the house outside in the lawn or you're going on vacation i'm going to help you tackle those projects plus from time to time give you tips while you're on vacation today i'm going to start recording my next video however i need some coffee so we're going to make coffee the old way the way that mama used to make back in puerto rico so stay tuned let me think about this upcoming video <laughs> Vamos a comprar plátanos maduros. Tengo una amiga que le hizo una receta de bombas de plátano. Y eso se ve muy rico. Le voy a poner la descripción para que ustedes vean cómo ella prepara esas bombas de plátano. Se ven deliciosas. Así que Judy, this is for you. Le voy a poner la descripción en la parte de abajo el link y también va a salir a la parte de arriba I needed this. <laughs> necesitaba esto. Ahora lo que hace falta es un buen pedazo de pan. Y para eso le voy a poner en la descripción y el canal de Evita, que nos hace un pan de manteca como hacen en allá en el aguacate en Yucatán. Oh, man, that is so good. Well, maybe it. Evita, maybe you should make some bread and send it over. Coffee. Now, let's think about that video.